Isabel Ruiz, una nueva reunión en Casa de Gobierno, bueno, buscando primero la revisión con respecto a las paritarias para el próximo mes de junio o julio. ¿Cuáles han sido los alcances de esta reunión? Nosotros hemos planteado que es necesario adelantar lo que está pensado para julio. Es decir, que este, con este mes de mayo se dé el 8% y se adelante el otro 8% que estaba pensado para julio, es decir, que se nos dé un 16% ahora, más lo que está como un bono, que es 8 mil pesos por agente, que se pague el doble, que sería... Bueno, esto que hemos planteado, eh, desde el Ministerio de Economía lo van a analizar, porque el, la proyección de ellos era pagar lo otro en, en julio, y nos darían la respuesta... Y por supuesto también planteamos que es necesario seguir el ritmo a la inflación que en estos momentos está superando todos los acuerdos, por lo tanto que consideramos que es necesario también pensar qué es lo que se va a dar en, julio, en junio y en julio. ¿Cómo se ha dado el paro del día de hoy? ¿Ha tenido un buen acatamiento? El paro ha tenido acatamiento, eso es real, eh, realmente nosotros no hemos convocado porque hemos analizado que el acuerdo salarial se estaba cumpliendo que si sí era necesaria esta reunión, se cumplió esta reunión. Pero eso significa también que queremos respuesta del, del Ministerio, del Gobierno, para poder seguir con paz y tranquilidad. Isabel, ahora le pregunto, ¿cómo van a continuar estas negociaciones y cuándo? Bueno, eso hemos hecho el planteo hoy y esperamos que las respuestas nos den la semana que viene. Por supuesto que eh, te, lo hemos planteado y es de ellos depende la respuesta. Desde el gremio y desde el sector al cual usted pertenece, ¿tienen pensado tomar algunas medidas de fuerza de para no la próxima tener, semana? De no tener respuesta y sí, lo vamos a analizar en, el, en, la, en la asamblea con los docentes. Muy amable, gracias. Gracias a usted.